La cuenta de TikTok de Sabrina Prater 625 tiene actualmente más de 300.000 seguidores y hoy se encuentra en investigación, ya que los videos que ha subido se han definido como perturbadores. A continuación te daré a conocer este caso que ha puesto la atención nuevamente en TikTok. El verdadero nombre de Sabrina Prater es Franklin Prater, originario de Michigan. Y en repetidas ocasiones ha mencionado en su biografía de TikTok que le encanta explorar su lado femenino. Esto lo hace vistiéndose de mujer. Y es que recientemente había comenzado a explorar su feminidad. Esto no sería nada extraño si no estuviera acompañado de raras situaciones que los usuarios comenzaron a notar. Los videos son perturbadores si los miras bien y detenidamente. Desde un venado en una jaula, aparentemente sin vida, o posibles manchas de sangre en el piso. Son solo algunas de las cosas que se pueden observar en el fondo de los videos. Pero lo que más ha llamado la atención es que parece que en el lugar deplorable donde vive se encuentra rodeado de monitores, cuidando aparentemente algo o alguien. El creador de contenido también ha recibido enormes críticas. Algunos usuarios de internet han sugerido que tiene como rehenes a dos posibles personas. El hombre de 34 años es de Flint, Michigan. Sin embargo, las autoridades no han investigado sobre esta posible conspiración. Muchos comparan a Sabrina Prater con Buffalo Bill, un personaje de la película El silencio de los inocentes de 1991. Los internautas se sorprendieron con el gran parecido que éste tiene con el personaje. Y es que en todos los videos no hace otra cosa más que bailar e insinuar posibles mensajes extraños. Muchos de sus seguidores están preocupados por lo que esta persona puede ser en realidad. Y de la seguridad del perro que aparece en algunos videos. Sin embargo, lo que se está haciendo viral es el porqué de los monitores de seguridad en tan sucias habitaciones. Es como si estuviera siendo observado o él mantendría a alguien atrapado. ¿Qué es lo que está cuidando? ¿Qué es lo que oculta? ¿Y por qué su casa está tan descuidada? ¿Realmente se tratará de un caso de un posible delincuente? ¿Una persona trastornada y peligrosa que esconde a alguien que necesita ayuda? Este caso se está haciendo viral y seguramente lo van a poder observar en diferentes canales de YouTube que hablan sobre misterios, terror y fenómenos paranormales. En todos ellos, es claro que lo van a presentar como un posible asesino serial, pero a mí me parece que estamos siendo prejuiciosos. Si bien tiene una imagen extraña, hace bailes extraños y su entorno es extraño, no tiene que ser precisamente porque esta persona sea un delincuente. Yo creo en lo personal que vamos a seguir viendo a Sabrina Prater bailar de la forma extraña como lo hace y seguirá subiendo seguidores en TikTok. Si en algún momento la policía lo investiga, nos daremos cuenta que solamente fueron sospechas prejuiciosas de las personas que lo ven en TikTok. Así que no se dejen engañar por los otros canales de YouTube si se los presentan como un asesino serial. Seguiré trayéndoles videos como este y de otros casos paranormales para que los analicemos y tengan una opinión de cada uno de ellos. Mi nombre es Oxlack Castro, nos vemos en el siguiente video.